Este será un vídeo un poco más teórico y en él trabajaremos con los sumatorios, que en general son conceptos que no se estudian en la secundaria. Vamos a ver cómo podemos hacer el primero de los ejercicios, sumar los 100 primeros números naturales. El sumatorio está aquí encima de la x en amarillo, pues vamos y pulsamos ahí. Y vamos a sumar x. x, ¿desde qué valor hasta qué valor? Desde 1 hasta 100. Este es el problema que se comenta que le pusieron a Gauss cuando era muy joven para entretenerlo en clase. Pero él dio la respuesta muy rápido, dando 5050, que es la solución exacta. Pero Gauss no lo resolvió así. Más bien empleó algo similar a esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a ver si esa fórmula nos da el resultado deseado. Lo ponemos aquí, podemos poner 101, no necesitábamos el paréntesis. Y aquí tenemos, lo dividimos entre 2 y efectivamente da el mismo resultado. Ahora vamos a comprobar esta fórmula. Para ello tenemos que sumar los cuadrados de los 100 primeros números naturales y sustituir aquí el 100. La calculadora puede sumar sin ninguna dificultad los cuadrados de los números naturales. Ponemos x al cuadrado y le decimos que vaya desde el 1 hasta el 100. Y nos da 338.000. Bueno, y ahora vamos a ver si esta fórmula, que normalmente se demuestra por inducción, es correcta. Pues vamos a ver. Tenemos que poner 100. Lo tenemos que multiplicar por 100 más 1, que es 101. Lo tenemos que multiplicar, no es necesario el paréntesis, por 2 por 100 más 1, eso son 201. Y lo tenemos que dividir entre 6. Y efectivamente nos da el mismo resultado. Y aquí tenemos una serie que aproxima el número e. Esto en realidad es la serie de la exponencial particularizada en el punto 1. Y claro, nos tiene que dar el número e. Elevado a 1, pues ese. Vamos a recordar cuál es el número e. El número e es este de aquí. Es 271, 82, 81, etc. Y vamos a ver qué se puede calcular con esta serie. En realidad es una serie porque la suma es infinita. Pero nosotros solo vamos a hacer una suma finita. La calculadora no puede hacer sumas infinitas. Nos vamos, no es esta parte, es la otra. Eso es para calcular derivadas. Y tenemos que escribir 1 dividido x factorial. Salimos de aquí y vamos a calcularlo, por ejemplo, desde el 1 hasta el 5. Vamos a tomar solo 5 términos. Le damos al igual. Y nos dice que es 1,71. Aquí he cometido un error porque la suma es desde 0. Entonces vemos que aquí nos falta prácticamente un 1 para llegar hasta el número. Vamos a corregir todo eso. Nos vamos hasta aquí. Y aquí borramos y hacemos el 0. Y ya de paso vamos a sumarlo hasta el 10, por ejemplo. Me vuelvo otra vez. Desde el 0, subimos... Y vamos a escribir el 10. Borramos. Le damos. Y en este caso ya vemos que nos da una aproximación mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer es sumar las 40 primeras potencias de 2. Para ello volvemos y escribimos la fórmula, que es 2 elevado a x. Y ahora tenemos que decirle que lo sume desde el 1 hasta el 40. Y nos da este número que tiene 13 cifras. Para aquellos que conozcan un poco de la historia del ajedrez, pues también le puede sonar este número que voy a calcular ahora, que es la suma de todos los granos de arroz que hay en un ajedrez, si en la primera se coloca un grano, en la segunda casilla o escaque se colocan dos granos, en la tercera cuatro, etc Siguiendo una progresión geométrica. Como vemos, es un número que tiene 20 cifras. Un número bastante grande. Bueno, y ahora vamos a hacer un ejemplo típico que sí que se hace en secundaria, que es sumar todos los términos de una progresión geométrica. Pues vamos a ver, ponemos aquí, y tenemos que introducir la fórmula de la progresión geométrica. Lo que pasa es que tenemos que escribir x, no n. Escribimos 3x más 6... Aquí nos vamos y sumamos otra vez los 100 primeros números. Y después de un poco de cálculo ahí tenemos el resultado.